en virtud de lo anterior, su relevancia reside en desarrollar en el estudiante la capacidad de aplicar tecnologías disruptivas en los modelos empresariales. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de planificar la implementación y uso de tecnologías disruptivas en las organizaciones, alineado al proceso de transformación digital.